Buenos días, feliz lunes, hoy vamos a tener un fragmento platónicos únicamente en Instagram porque YouTube me está jugando malas pasadas Yo soy Olga Semorete, estos fragmentos platónicos son los fragmentos de pensamientos y que ideas que dejo allí botadas por el camino Y hoy, como es lunes, quiero reflexionar sobre algo que me viene dando vueltas en la cabeza desde que leí el libro de Atomic Habits de uh, James Clear este señor propone, hola Miguel, buenos días. Ese señor en Atomic Habits lo que propone es que pequeñas acciones tienen mucha valía y que más allá de la motivación que necesitamos para hacer las cosas, lo que necesitamos son estos pequeños cambios que van construyendo los hábitos. Yo estoy de acuerdo en parte, pero no en todo, porque yo pienso que si hacemos las cosas sin una razón, si hacemos las cosas solo por hacerlas, entonces la cosa no va a caminar a largo plazo. Es por eso que todas estas técnicas de productividad, todas estas técnicas de crear hábitos, sin el autoconocimiento para mí no llegan a calar. Es decir, se sostienen nada más en lo que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una fuerza finita. Es como cuando vamos en un coche, en un carro, en un automóvil, y le echamos gasolina o lo pegamos al enchufe para que se recargue, y esta gasolina va a durar un cierto momento. Dependiendo de la actividad que tenga el vehículo, se va a gastar más o menos gasolina, dependiendo de la ruta, dependiendo del tipo de, de automóvil que sea, etcétera, etcétera. Así es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad funciona como este combustible que metemos en una máquina para que esa máquina funcione. Entonces, ¿Ustedes creen que nosotros podemos depender únicamente de la fuerza de voluntad? Para mí eso es falso. Desde hacer una dieta, hasta ir al gimnasio, hasta terminar una carrera universitaria, yo pienso que sí, que los hábitos se tienen que construir, pero tiene que haber un trasfondo antes de la construcción de esos hábitos. Si bien lo que plantea James Clear en su libro es excelente, como una metodología de crear los hábitos, creo que falla un poco en el por qué generar esos hábitos. Y es ahí donde entran personas con un mensaje como Simon Sinek, que dice que está el Golden Circle, que es el por qué, el cómo y el qué. Que para mí, para los multipotenciales, tiene que ser al revés. Y tenemos que empezar del por qué, ver el cómo y llegamos al que aunque sea un poco, un poco extraño o una combinación de ambas. Estoy trabajando en esa volteada de círculo porque estoy convencida de que para los multipotenciales las cosas funcionan un tanto diferente. Aprovecho para saludar a Valentina, aprovecho para saludar a Claudia también. Entonces, lo que les quiero decir esta mañana es, ¿qué los motiva a ustedes? ¿Cuál es esa fuerza que tienen ustedes detrás? que hace que el carro también funcione no solo con gasolina, sino que es aceite, eh, no sé, las bujías, qué sé yo, yo no sé mucho de carro, eh, la batería, en fin. Tiene que haber un sistema alrededor de las cosas para que estas cosas realmente anden como tienen que andar. Y ahí es donde viene el autoconocimiento, ahí es donde viene saber tu valor regente, ahí es donde viene tu por qué, ahí es donde viene saber hacia dónde vas. Si tú sabes hacia dónde vas, si tú sabes esa motivación, si tú sabes lo que puedes aportar, si tú sabes lo que tienes en ti y quieres que salga al otro, quieres impactarlo, ¿sí? así sea que estés en un laboratorio haciendo investigación X o Y, esa investigación va a impactar de alguna manera a la gente, entonces tú tienes que saber ese por qué. Y ese por qué tiene que estar en armonía con lo que a ti te produce placer. El placer no es solo un chacachaca, una cosa ahí de un sexo, un, una cosa carnal, sino que el placer también es intelectual y el placer es una búsqueda que los epicúreos, y por eso el pobre Epicuro siempre lo ponen con una botella de vino y una cosa con el vino y la cosa, pero él aparte de ese placer de comer, el placer de tener sexo y todo esto, hay un placer intelectual de saber qué es nuestro propósito y de tratar de satisfacer ese propósito de alguna manera. Cuando la gente escucha la palabra propósito, a veces piensa en algo como, oh sí, la vocación única de la vida. No, yo lo pienso más en términos, como dice Miguel, de generar un impacto. Obviamente se quiere que ese impacto sea positivo, ¿sí? Ese ya es una valoración del impacto, pero generar un impacto, ¿sí? Generar un impacto, hacer una contribución al otro, porque somos animales de comunidad porque no podemos estar aislados de nuestra comunidad, no podemos estar aislados del otro que va a recibir de alguna manera ese impacto. Sin embargo, pónganse a pensar algo, o vamos a pensar algo juntos. Imagínense que tú eres el centro de un círculo, de como de una diana, ¿sí? cuando estás haciendo arco y flecha. Entonces hay círculos concéntricos que se van formando alrededor. Ese es, digamos, tu al el alcance de tu impacto. Vas a tener personas que están más cercanas a las que vas a impactar más directamente y vas a tener personas que están más lejos que vas a impactar de manera más indirecta. Sin embargo, si lo piensas bien, ¿quién está en el centro de la diana? ¿Quién está en el centro de ese círculo? Tú. La única forma de generar impacto y generar cambio es que se genere cambio en ese centro. Tú no puedes controlar cómo están esas fichas en el tablero de ajedrez. Tú no puedes controlar cómo... Las otras personas pueden o no cambiar porque tú no controlas los actos de las otras personas. Es lo que dice Valentina, un efecto en cadena, un efecto dominó, el ripple effect. Que es cuando lanzas la piedrita y vienen los círculos concéntricos en el agua. Si no cambias tú, que es la única cosa sobre la que tienes poder de cambio, sobre lo que la tienes una potencia allí para actuar, entonces... No puedes esperar que los otros cambien. No puedes convencerlos de que cambien. Tienes que cambiar tú para generar ese cambio en el otro. Porque las palabras, si bien son hermosas y son muy poderosas también, no tienen la fuerza suficiente para generar un cambio en el otro. Pueden ser el principio de ese cambio, el comienzo de ese cambio, pero el cambio requiere trabajo en el objeto que va a cambiar. Y ese es el otro. Entonces, ¿por qué no cambiamos el algoritmo? ¿Por qué no cambiamos esta ecuación y cambiamos nosotros? Yo les aseguro que vamos a tener este ripple effect o este efecto en cadena en el que otro se va a ver afectado por mi cambio. De manera positiva es el resultado que todos queremos. Puede ser también de manera negativa, ¿ok? No se extrañen de que algún cambio que nosotros generemos también pueda generar un efecto negativo en el otro, o que ese otro considere negativo, porque recuérdense que la valoración moral es una valoración subjetiva, no es una valoración absoluta, de verdad. Volviendo y recogiendo todo este tema, para cerrar un poco este, estos fragmentos platónicos de hoy, creo que es importante tener, tengo el lente sucio y me está molestando mucho, Es muy importante, y se los digo así, con mis ojos, directamente. Pero es muy importante tener métodos, metodologías, organización y todo lo que tiene que ver con productividad y la manera en cómo haces las cosas y lo que quieres hacer. Sin embargo, sin ese motor, que es el por qué, que es lo que realmente te va a dar la motivación, que es esto que para los multipotenciales tiene variedad, en, el, en la ecuación completa, nosotros necesitamos esa variedad y Luna está de acuerdo, la Luna siempre me sabotea. Sin eso, lo otro no funciona. Por eso, a veces a mí el círculo de Sinek que es el Golden Circle, el círculo dorado, es ¿por qué, cómo, qué? Yo diría que la manera de entrarle es directo al centro. ¿Qué, ¿Por qué, cómo y qué? qué es lo que quiero hacer, es el resultado lo que hago, porque a veces, a veces también pienso que queremos controlar el resultado final. A veces no podemos controlarlo. Así que bueno, hoy los dejo, yo soy Olga Semoret, estos fueron fragmentos platónicos, espero que les haya servido de motivación para este lunes, ¿qué planes tienen? Cuéntenme por allí, qué, ¿de qué quieren hablar mañana? Ya hablamos. Hablamos, hoy sale, eh, ya empiezan los videos formales, los jueves, eh, cambié la hora, va a ser a las 3 de la tarde que voy a poner mis videos ahora en el canal, el primer video voy a retomar lo que es la multipotencialidad, vamos a empezar desde cero y quiero dedicarle por lo menos unos 8 videos a la multipotencialidad, así que gracias Miguel, gracias Valentina, gracias Divad, gracias Claudia por estar aquí, un beso a todos y que tengan una feliz semana, bye bye.